¿Cómo jugamos en equipos? No. A ver, Sí, no, miramos a ver cuántas cuántas somos y hablamos un poquito del juego y eso. ¿Qué tal Ana? Bien. ¿También es a jugar? Sí. Sí. Sí, sí no. Sí, venga, sí, nana. Sí, sí. Bueno, es, eh, vamos por equipos, o sea, que si alguien se tiene que marchar, que se marche, y si alguien viene y le apetece jugar, pues se incorpora. Sí, ¿Sabes que no...? Te lo quedes un ratito y así me no explican cómo se juega. Claro. Bueno, esperamos, a lo mejor, de, bien, eh, a Carmen. ¿Cuánta venida? Vale, bueno. Carmen, te esperamos, o empezamos, empezamos a hablar, ¿no? Vale, hola, buenas. <risa> Tranquila, no vamos a obligar ¿eh? a hacer nada a nadie. No, no, lo que tú quieras. A ver lo que hacéis. Vale, eh. Bueno, este juego, eh. Que de hecho creo que tiene tienes aquí también, ¿verdad? Yo, no que no oh, bueno, eh, no vale, ya no quedan. Ah, bueno, ya no quedan, queda. vale. Este juego, eh. Es de unas cuantas organizaciones, ¿vale? O sea, un montón de organizaciones que. Lo, lo, que ya, lo leo siempre y claro. empezamos a jugar, ¿vale? Eh. De todo el estado, o sea, <risa> que se. Juntaron con un propósito que era el hacer pues, una especie de trivia, solo que fuera hablando de temas de mujeres y, y, bueno, no solo de feminismo, sino visualización de las mujeres, pero también visualización de, de movimientos, eh, pues eso, gays, kids, lesbianas, etcétera, ¿no? O sea, es decir, feminismo, ya sabemos que no es solo una cosa de mujeres, que a veces eh, comentamos. Entonces, eh, al este juego hace, hola, buenas, hola. hace unos cuantos meses, sí, sí, sí. y entonces el objetivo, cuando la persona que me lo regaló, que me una idea muy buena, era eh, bueno, pues jugar partidas en distintos entornos. ¿no? En principio aquí en Cantabria, aunque bueno, me la llevo de viaje también a veces a lugares, <risa> pero aquí en Cantabria, luego cuando yo le tenía, luego me enteré que aquí había habido también... Eh, una gente que habían traído el juego, etcétera, aquí a la vorágine. Un gigante. Sí, le trajeron gigante, le tienen gigante, claro. Entonces, eh, ya aquí hemos estado en tres o cuatro lugares jugando. ¿Eh? En La Libre, por ejemplo, o en Beca, también hicimos una partida, y la idea es esta, ¿no? Darlo a conocer. Jugamos en equipos, porque, bueno, nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Que, que cuánta, ¿Cuántos conocimiento tenemos? Bueno. Pues más del que creemos. <risa> <risa> que lo sepáis. <risa> sí, yo había jugado un par de veces y, y bueno, pues eh, te descubres que exactamente sí, tienes poco, tienes poco. Pero bueno, tienes algún conocimiento. Son preguntas de todo. Hay preguntas de actualidad también. O sea, quiere decir de música de ahora, de antes, de, de un montón de temas. Es un trivia normal, solo que eso también. ¿no? Entonces, si me permitís, leo un poco para empezar, que aquí lo va a explicar mejor. ¿Vale? Y bueno, pues podemos empezar a jugar. Eh, ¿Cómo jugar? No, luego lo hablamos, pero es un trivial, como veréis. Vale. Y Sangre de Fucsia es la gente que llevó a cabo el trabajo este, la idea, ¿no? Y lo debe implicar el resto de organizaciones que están aquí atrás. Fijaos, un montonazo, fijaos que hay un montonazo, ¿vale? Y, y bueno, de todo el estado. Leo un poco sobre Sangre de Fucsia, ¿vale? Aquí. Eh, somos un fanzín sonoro que se emite todos los viernes de 8 a 9, en Ágora Sol Radio, desde la escalera Caracola, Lavapiés, Madrid. Hasta ahora hemos producido eh, más de 100 programas temáticos desde feminismos gitanos, grandes damas de la ciencia ficción o copla feminista, así como especiales, programas con público en festivales, etc. Hemos participado en mesas redondas institucionales sobre mujeres en los medios de comunicación o la cultura de la violencia sexual. Hemos organizado fiestas en concierto para visibilizar grupos feministas y más actividades en esa línea. ¿Por qué el feminismo reunidos? ¿Qué es este juego? Después de jugar una partida de Quién sabe más, <risas> editada por el Partido Comunista de Irún, nos preguntamos, ¿por qué los feminismos no pueden tener un juego propio? Durante la emisión de Sangre Fuxia hemos aprendido mucho y queríamos sacar partido a nuestras investigaciones para compartirlo con mucha más gente. Los feminismos son diversos, a veces con posturas diferentes frente a muchos temas. Nosotras queremos darles voz jugando, disfrutando, comentando todo con mucha ironía y aprendiendo mientras nos lo pasamos bien. Creemos que el juego... Y la diversión es un gran vehículo para el aprendizaje, para poner en valor la labor de un montón de mujeres y sujetos no hegemónicos, que no aparecen en la historia tradicional ni en el trivial clásico. Bueno, pues esto es un poco su trabajo, ¿no? Entonces, dentro de las categorías... Eh, Todo el mundo se ha jugado trivial, ¿no? ¿Sabes? Si ¿Aquí también hay categorías? Pues dentro de las categorías de este juego, está el de cultura... Mira, colgale izquierda, así las vemos. Está el de cultura, representado por Frida Kahlo, y que son aportaciones femenina, femeninas y feministas a la historia de la literatura, música, bellas artes, cine, etc. Está Derechos, que representado por Olimp de Gógez, bueno, lo de, lo de pronunciación ya para mí, Avances en materia de derechos, aborto, divorcio, voto, política institucional, convenciones y legislación internacional. Está otro que es Her que está representado por Valentina Trescova. Y pone, ¿sabéis que la historia está llena de mujeres que hacen cosas? Luego otro que es Academia, eh, representado por Simón de Boavier. Grandes ¿Cómo referentes, ¿cómo? ¿Qué dices? Simón de Boaviar. gracias. <risa> gracias. Gracias. <risa> <de los risa> ha sido a gusto, vale, gracias. <risa> <risa> Grandes referentes teóricos de ayer y de hoy. Sí. Calle, por Angela Davis, ¿bien? <risa> Movimientos sociales y activismo, y también en Internet. Y otra de Cuerpos por Judith Butler. Sexualidad, salud, LGTBQ y transfeminismos. Bueno, pues esas son las, las distintas temáticas, ¿vale? Es un juego normal de trivial. Si queréis, pues nos ponemos en equipos. Cuántas personas somos, así nos vamos agrupando como estamos sentadas y elegimos mira, mira. un elegimos un colegio que quiera mirar mirar quien quiera ser caballito blanco como viene el público o algo así perdón, perdón, <risa> perdón, aparte de, de feminismo qué más han ¿Qué? hecho han hecho varias cosas más, dices. que no este grupo no no lo que decía no. que no solo que no solo son preguntas de feminismo como a veces es que claro ¿verdad? sería hablar de que es feminismo no que era? Que era <risa> bueno, pero, <risa> pero que no, digo que no... no hay más juegos montados en ah. Ah, no, ¿De, este de ellas tipo? no. no, no, no lo que estén? tienen es el programa, de radio el programa de radio y han sacado productos y artículos y no sé qué, pero lo que han sacado pero es pero el claro, juego. Al fin. el bueno. juego, vamos, eh, puede haber algo que no, que no conozcamos porque de todo ahí por ahí. Eso. Yo, por ejemplo, no sé al final si alguien estuvo en cabezón de la sal cuando el día de las instituciones, que las hijanas estuvieron sí, sí, sí, y, y, ¿no? ¿Y, y usasteis algunas de estas o, eh, o hicisteis unas nuevas, ¿no? Claro, desde Cernégula, una, bueno, una plataforma de brujas mm. y bujarras, eh, hicimos un trivial también con perspectiva de género y LGBT más mm. y de estas utilizamos algunas pero eran tremendamente difíciles las <risa> encontramos. Sí, y las adaptamos un poco en la medida que pudimos hacerlas más fáciles. Claro, en ese, pues eso, por eso decimos lo de que, bueno, por lo menos es jugar, es pasarlo bien, es aprender, ¿no? Y, y luego por eso decimos lo de estar en equipos, ¿no? Porque, bueno, al final. Eh, pero también te digo que las veces que hemos jugado y es la cuarta vez que juego, que descubres que sí, que, que conoces o que o, o te suena o, o tiras del hilo para aprender más. Siempre, que siempre está bien. Que podemos motivar para tirar de, de los. Claro, exactamente. Bueno, la propuesta que yo le hago a la Orágine, o la gente que estáis aquí, eh, igual que ha hecho en otros lugares donde lo hemos hecho, es que eh, dentro de las... Eh, bueno, estas son las que vas ganando, ¿vale? <risa> las, las que vas ganando son cada una de las mujeres de cada una de las, de las temáticas. Esta es la tarjeta viene, grande que viene, que es de James Butler. Y luego, eh, como veréis, son, son iguales las que tenéis en Trivial. Viste sí. los eh, colores y tal, es la misma... Entonces, eh, vi que había de estas en blanco. ¿Vale? y También vienen en blanco. Entonces, la propuesta que se me ocurrió era que hiciéramos unos de Cantabria. ¿Vale? Entonces... En este lo hicimos. Estupendo, pues mira, ya las podemos sí. añadir aquí. <risa> las <risa> podemos añadir sí. aquí. Genial, pues ya, ya hablaremos para sí. añadirlas. Entonces, de aquí a Diciembre, seguir jugando y ya crear unas cuantas blancas que sean de Cantabria. Ya nos inventaremos cómo, cómo hacemos para pa que salgan esas de Cantabria. De ¿Lo habéis, ¿Habéis jugado ya? Eh, aquí en Cantabria, pues bueno, con colectivos de, de gente así de cercana y tal, y luego en eh, la Libre y en uh -huh. Eureka, uh -huh. porque había otra y fin, no no salió. Y bueno, antes del de el verano quedamos también yo, pues de, de hacerlo este mes. El objetivo es hacerlo por lo menos una vez al mes. Luego está el eso, ¿no? El hablar con otros colectivos, como puede ser con la comisión, como puede ser con... ¿Sabes? Son ganas que sabemos que, que, bueno, pues que les pueda apetecer y dar a conocer el juego, que yo creo que es un juego interesante, ¿no? Mm -hmm. Y no sé, ¿qué jugamos? Venga. Venga. <risa> <risa> vale, ¿qué? ¿Qué anima a jugar y a formar equipos? Sí, sí. ¿Cuántos somos? ¿Tres, cuatro, cinco, seis no. O seis, sí, no. Seis, seis, y si no, voy perder. ¿no? ¿no? No, no, este sí, claro. Desde desde o sea, eso ¿no? es lo que acabamos de decir, ¿vale? O sea, que el que se tenga que más se marche y, y si viene alguien y se anima, se incorpora o simplemente se pone eso como el de... como bien de... público no sé. yo lo sé, lo puedo decir, bueno, pues <risa> <risa> Dile a sí. los y a O sea, no, dile a y a a ver si. Vale, pues qué, ¿cuántos equipos hacemos? ¿Queréis que solo hagamos dos o qué? Vale. ¿Empezamos dos? por dos? Sí, dale, ¿Cuántos, de ¿Cuántos sí, equipos? Varios de, no. de pocos, ¿no? Mejor. No, no. que ¿no? ¿no? mejor. Pocos de muchas. El juego es. Tú contestas una o dos Si uno contestó más en una hora y pico. Vamos, yo lo digo. Pero tú ya estás cogiendo tablas, que de tantas veces que no. la memoria es importante. Yo digo me que no la tenía que saber, <risa> Ya me ha tocado, ya me ya me tocado. Que, Sé que me la hice no? vale. Había que vale. traer la memoria también. <risa> eh, vale. Vale. Vale. En mi caso sí, hay otra gente que, bueno, que les vende ya. Perdón por mucho. no decirlo. Por ah, ver, pero, no, no. No. Venga, hacemos dos para empezar. ¿Qué os parece? Hacemos dos y así si la gente se va yendo, sí, pues ¿sendrías? vamos equilibrando. Pues yo qué, qué sé, de Ana... Bueno, tú cuando quieras dices cosas y no, no dices no nada. Es no solo una situación espacial, ¿vale? Tú no te agobies, es espacial. Sí, de Ana, ¿para acá? No sé, eh, ¿metemos a Carmen, por ejemplo? No, a Carmen dejárnosla. <risa> bueno, la dejo. Da ah, igual, si es por un poco, dos, cuatro, seis, ocho. Es de Ana a esta chica que. Marta, encantada. De Ana Marta y de Carmen pues, para... Para ¿Para de Vale, venga, a ver quién se acuerda pues, Yo me sé bastante. Sí, sí, que también. también. <risa> pues el límite de Ana. El principios. Pues, si queréis Tengo comer... aquí las preguntas de Ambito cántabro, por si queréis. Ah, acuerdo. bueno, mira, pues no sé si. No sé, ya se nos ocurrirá entonces cómo, cómo hacer las de ámbito cántabro. <risa> Para al final. <risa> hay que quitar las blancas, tía, ¿vale? Bueno, podemos si meter alguna blanca por en medio y si, si sale, si la si pues, de es cantabras. Si completa ah, de... si ah, el tablero, ya. hay que sí, llegar al centro y al final cuatro de las seis, pues esas. Sí, pero bueno, es más que nada porque yo te digo que no hemos conseguido acabar el juego, ¿vale? Si jugáis a un trivial normal, sabes no, no, que, es que, que acabar el juego. El en un trivial eh, normal. Sí, casi sí, sí, se acaba el. Pero bueno, como el objetivo es ¿No? no, no, acaba el juego, yo creo que lo diría este. Hacemos una ronda, venga. Bueno, yo me llamo Kiara. Vale, yo me llamo este. Julia. Marta. Carmen. Adiós, Tim. Vale. Yo Andrea. Laura. Pedro. Ah, no. Pues no pero pues, ya Ana. Ángel. <risa> no está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? está? Sí, está ah, muy bien. No nada, pero bueno, no sé. Estoy ahí recogiendo ahí las estas, Vale, pues nada, este equipo, que queremos? Más, ¿Que color queremos? Morado. Sí, que... sí. No sé si... Mora... Yo sé que hay un dado morado, pero no sé si... Sí, hay a ver. No, pero está rojo, que también, pues rojo. Ay, Lo siento. Tengo yo las fichas, pero es mío. Es mío, fue. Es mío. Es mío. Es A Es Vale, Deciden pues nada, yo creo que aquí he metido, ¿Dónde he metido las blancas? ¿Me has visto meterlas? Aquí. Ay, creo ay, yo. yo creo que las he metido aquí, ¿no? Venga, va. Pues aquí ya hay unas cuantas blancas, a cualquiera de vosotras, podéis rotar nadie de ¿vale? otro, alguien lea o lo que queráis, mientras lea alguien y todo bien Y metemos algunas blancas por aquí y que ahora las cantabas. ¿vale? Entonces, guay, guay. Está guay, estas luego, hay que pasarlas aquí, estas son las, las jetinas que os decía. Que bueno, a ver si ya de, de que diciembre conseguimos hacer unas cuantas y, sí. <ríe> y que colabore además gente, ¿no? Pues ya lo Lo chulo Bueno, yo creo que ¿Sí? así. Pim pam pum. Esto es nuestro taco. A ver, bueno. te lo pongo ahí, Julio. Bueno, que tiramos ahí quién sale. Venga, va. Venga, va. Oh. Venga, nos toca. A mí tirar se si me da bien. Venga, va. <ríe> <ríe> bueno, bueno. No, en otra categoría es el primero. O sea, bueno, pues nada. Entonces vamos decidido. <risa> yo me sí, quedo sí. de tirar y ya está. <risa> no sé cinco. si voy a aportar mucho vale, más. Para, donde, ¿Para donde queramos, sí, para donde queramos. Ahora al principio, lo <risa> que queráis. Luego, sí, vale. sí luego sí, ya sí, es... Sí, meter, sí, sí. sí, es como el Trivial, ¿no? Se supone que si sí, tienes que ir, a ver, el objetivo, a ver. Claro, sí, sí, no no no es que... Vale. Sí, pero hay gente que a lo mejor el Trivial no ha jugado, yo qué sé, el objetivo es llegar a estos lugares, ¿vale? A los grandes. Entonces ahí contestar para poder pues te lleva. para poderte dar el famoso aquel que se llamaba, que en este caso es cada una de las personajes, ¿vale? Y entonces, bueno, sí, la estrategia es un poco eso, ¿no? Porque si ya tienes estos, pues hombre, irte para allá, pues yo sé ir para allá, cosas así, ¿no? ¿Digo yo, vamos? Sí. ¿Cinco? ¿Qué? ¿Para dónde? Para cualquier lado, porque estamos empezando, ¿no? Venga, pues nada, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Porque las blancas. Ah, que puedes hacer. Academia. Que son volver a tirar. Venga, empezamos fuerte. Tenéis ahí las. ¿Me ¿No? ¿No sí. que ir a hacer una pregunta? Del verde. Aquí hay dos verdes, ¿eh? Verde o azul. Es no el... es como un es Verde azulado. Azul, azul verde azulado, algo así, sí. Vale, ¿de qué museo británico ha sido en 2006 la primera directora de su historia, Frances Morris? Por ahí que cubre A ver, vamos a apuntar que a lo mejor no hemos entendido la pregunta. Ah, <risa> <risa> no, pero no es de <risa> ¿De qué museo? ¿De qué Museo, ¿De museo Británico ha sido en 2016 British? la primera directora de su historia, Frances Morris? Pues del British, que es el. Pues sí, bueno. Es que, no, yo soy un... como coroja, así mismamente? de las primeras, del British. Pues ah. el British. No, del Tate Modern. El Tate Modern. Y ahora no, no, hay que quedar con el nombre de. ¡Ya, ya! ¿Lo ves? ¿Para qué? Vale, para que. Para, o sea, otras no son así, ¿vale? Hay que. Hay tres opciones. Difícil, hay que. Hay... No? Sí, sí, vale. Difíciles. A veces no que hay con opciones. Acciones, sí, ah, vale, sí, no, para. Sí, Ah, contestábamos sí. <risa> <empezamos> A ver ha pasado algunas. Bueno, ha sido del tech. No, no, venga, pregunta otra. Laura, la no, segunda es oportunidad. ¿no? Desde luego. Eh, bueno, eh, no, eh, oscura, eh, vamos mejor a donde quieras. El doble. Morado. ¿A qué corresponden las siglas PJ de la música británica PJ Harvey? A PJ. PJ. PJ, PJ a sí, PJ. No, ¿Patrick Jones? de eso? cuando diga eso? ¿Ya? ¿Ya? No, Poli, no Patti, Poli. Pa bueno, sí, pero, no? pero era Jim. Pero era moli, moli? Claro no, el, nombre de, el, el nombre de una mujer. Claro, es verdad. Oye, pues. que no se os olvide memorizarlo. ¿no? Vale. La próxima. Yo pues estoy seguro que igual se lo sabía. esito ¿eh? sí. amarillo. Ah, ¿no? ¿Sí? ¿Entramos? Ah, sí, eh. Un, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Hola! Oh, no. ¡Qué mentira! ¡Ay! ¡Vean! ¡Hay que concentrarse, eh! ¡Hay que concentrarse! Sí, sí. ¡Head story! ¿Vale? Algo disponible. Que ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué importante descubrimiento genético robó Jérôme Lejeune a Marie a Marthe Gautier cuando ésta le entregó muestras para analizar en su laboratorio? Mucho mejor equipado. ¿Qué? ¿De a ocurrió? El... Un, un genético. Descubrimiento, descubrimiento unos... genético. Qué importante descubrimiento genético robó Jérôme Leyen a Marte Gaudier cuando ésta le entregó muestras para analizar en su laboratorio. Mucho mejor equipado. O sea, no un ni que de la DNA, yo creo, ¿no? Pues mira, no, mira. Bueno, me parece bien si lo dice Ana. Ah, Pero no estoy sí. segura, <risa> ¿eh? No, la existencia de 47 cromosomas como causa del síndrome de Down. No, la duplicación del síndrome para revisar. No hemos ganado, eh. Ah, que no, no era lo del la DNA. No, tenías razón. Tenías razón? Claramente. Cuatro, claramente. Pero es que verde tiene una historia, o... o verde oscuro. Lo de la ¿De qué son? Una es de derecho, la otra de. ¿Y el oscuro de qué es? Logros. estos tienen Sí, sí, no, aquí, hasta lo piensan. no, no. Para los puros. Sí, que Claro, no, ¿no? ¿Era con nosotros o con ellos? Yo con ¿Con ellos? nosotras, creo, porque éramos no, nosotros. Ah, vale, me estaba echando todo el rato. No, no, Hombre, si estabas callando, no sabías de los cremosomas. Justo esa. Esa muy Vale. ¿En qué museo norteamericano de arte moderno Elise Claytman organizó en 2004 una exposición que homenajeaba a las películas Pixar? Yo solo, me sé no el moma. Mo yo solo me sé el MoMA. Yo no, no, no, no también. Después el, el de mucho pensar. El, el, el, el, moma. Moma. el MoMA. ¡Hola, Dios! ¡Dejarse! ¿Ves cómo sabemos cosas? Espera, espera, ¿cuál era la pregunta? ahora se pregunta. Es un museo norteamericano de arte moderno y el is Claytman organizó en 2004 una exposición que homenajeaba a las películas Pixar. El Museo de Arte Moderno sí, Museo. Sí, vale. <risa> es un tres, un tres. No? Todos los cocodrilos no, Pues podremos... es naranja? Calle. Calle, no. calle. Esa calle. Por ahí. ¿Qué era? Por El colectivo valenciano FUSA activa se centra en luchar contra el patriarcado y visibilizar la historia de las mujeres. ¿En qué ámbito cultural? Sí, ya, sin no opciones ni nada. ¿A ¿Aquí no es el nombre otra vez, fin? Sí. El colectivo valenciano Fusa activa. Se centra en luchar contra el patriarcado y visibilizar la historia de las mujeres. ¿En qué sentido? ¿En qué ámbito cultural? No. ¿Sí, artes escénicas? ¿Artes escénicas? ¿Cuál es? Podemos probar, porque ya no no sabemos. No. La música. ¿Estas ¡Oh! <risa> que las <risa> estáis poniendo para abajo sí por debajo? Por debajo. Uh, ¡Tú -tú sí que no la... Sí. La... ¿Y sí, está. Y Yo a a a ver, A Cuatro naranja, naranja lo que queráis. Uno, dos, tres, cuatro. Yo entrenar en naranja. Entre naranja, y naranja pues no naranja. soy naranja, naranja. Tú qué dices. <risa> no, pero tú entrenar en naranja, ¿cuál cogerías? cómo los niños. muy Bien, vale. Pues no, no, no, no. yo creo que tienes razón. si sí, es que tú ves que tomarme derecho y que hay Naranja. a hacer Es que me voy a hacer gafas. ¿Cuál es el acrónimo en inglés del colectivo feminista de los años 60? Conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Son <risa> de día. <risa> la... Espera. Sí, conspiración internacional. ¿Eh? Tenemos eh? un libro por ahí. Bye bye. bye. Solo el nombre: Conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno se puede pero en el que que el libro que le tienen por ahí, ¿Estás pensando, que un la por el que se nos identifique la que Es que se nos identifique Es ¿Tú que el Woman. Que el Woman casi que... hablábamos antes. y... Sería una cosa que la gente se nombrar. ¿La de No, no, no, ¿Son siglas? o es un nombre que la gente no, son ¿Han dicho un acrónimo, no? Ah, han dicho un acrónimo. ¿Son siglas? No valen pistas, vamos. son, claro, y que internaziona al final. Es eso lo han dicho. Es witch, como bruja, pero sí que saben los acrónimos. Pero era... ¡Ah! Mira, íbamos bien, pero resulta que las letras eran las que guapas. Era las... En 1930. Ahí están las 30. ¿En qué año dijiste? ¿60, 60, creo, ¿no? Los ¿60? 60. En los años 60, ¿60? las mujeres? mujeres. Fíjate, ¿Hay la hay te lo valientes. ¿eh? Ahora, os digo sinceramente, yo no me hubiera puesto este nombre. Pues no, no. la hay. Pero revivimos. No, no, no, no, no, no me brujas no no a hablar. Conspiración no, terrorista ¿Qué? internacional de las mujeres del infierno. ¿Se entera ¿Qué? Trump, ¿Qué? Trump de esto? Sí, <risa> no, mira, no es capaz de leer todo eso. Y las más. No, no, las más. como la palma de la Sí, porque preguntaba la compañera. Ah, mira. ¿Cuál es el acrónimo en inglés del colectivo feminista de los años 60? Conspiración terrorista internacional de las mujeres del infierno. Sí, bien. La época, y la época, caerán, y la la por los ángeles del infierno. era muy terrorista. que Es más alteridad. que que más nosotras. Es más Es más no se puede hacer como loca, ¿no? De volver. Sí. Ah, sí. ¿Cómo sí. Como volver. Ahí puede ser para los que quieras. Sí, Porque tienes que pasar por el... Sí. Por el... Ah, vale. no sí, sí. no Sí, en teoría... Bueno, a ver... Sí, 50 eh, cosas, sí. Bueno, a ver... Sí, las no, normas pero, cada uno, cua pero los ah, bueno, cuando jugamos sí. las ponemos la ahí las sí. ah, ah, vez Claro, es lo que queráis. ¿Queréis que pasemos o qué vamos? ¿Queréis que pasemos? Pues se pasa. O sea, si un equipo pasa, pasamos todas. Pasar, pero pasar, pero pasar. En vez de hacer así, el, el, el que este cuente también. Ah, vale, vale, vale. vale. ¿Que cuente? Pues venga, que cuente. Eh, ¿Para dónde vais? Pues para acá. Pero, sí, uno, ver, menos, ¿no? pero contaríais 1 2 3 4 y 5. Pues venga, que cuente, Ah, sí. Hala, una son fantásticos. Costa ahora. A los que las saben, ¿Qué significa la palabra de origen latino sol? ¿Cuál? Ah. ¿Cuál? Oh. No, oh. ¿Qué significa la palabra de origen latino sor? So, Hermandad, hermana. ¿Qué ¿Qué hermana, hermana. Hermana, hermana, no ¿Sí? hermana. Hermana. Hermana. hermana. No habéis tenido vale, nunca a ni a ni cerca. Ya sí, digo, dudas, tan fácil y Sí, porque voy a salir madre. No, claro. No, yo pensaba hermana, pero era más No, No, No, sor... No, no no, no se no a la, madre, la, es pero la pero todavía, sí, España, que ¿Qué El es ¿Qué es el Delta el dental dam? ¿El qué? Es de puerfos, ¿vale? para que... Yo me ¡Lo sabemos! Dental... Dental dam. Dental dam. ¿Qué es? Es un plastiquito que se utiliza para el sexo oral femenino. Ah, ¿sí? Un cuadro de adelante es usado como profiláctico cuando se practica el sexo oral con mujeres. está. Muy bien. ¿Ves cómo hacemos cosas? Esto se ¡Ah, yo quiero que me no, no, la nada más... Que, es sí, que, sí, que, que no, no, ya está, ya. Vale, fazla, de, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, no, no, se no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que no, Hace quesitos no, hace Y eso. ¿Es? ¿Qué pone allí? Que no lo veo. Eh, igual da igual, porque ha tocado Blanca. ha tocado Blanca, en Cantabria. Ah, <risa> bueno, cultura también, sí. <risa> Vamos a ver. Toma. Directora del diario La Región desde el inicio de la guerra civil hasta ser fusilada por las tropas fascistas que ocuparon San <risa> Matilde Zapata. ¡Ole! ¡Toma! Eh! ¡Qué <risa> ¿No? ¿No? Es que hay unas que sobre, que que cantar, que sobre, que cantar, sobre eh. mujeres y, ah. Cantar, ah, y eso, algo que hecho Ha metido un proyecto y una investigación sobre que, la En la que sí Dos, cuatro, seis. Venga, venga, venga. Derechos, derechos. A ver, chicas, os preguntamos. Sí, de derechos. Verde No veo ni panfuración. Y llevo capas. ¿Qué sí. país sí. sudamericano fue el primero en otorgar el sufragio a las mujeres? ¿Chile, Cuba o Ecuador? Chile, Chile, Chile. Chile, Chile. Chile ¿no? ¿Cuba? Sí, sí, sí. Espera, que digan una cosa solo, ¿eh? ¡Sois ya, un equipo, recordamos! Ya, ya, ya. ¿Qué, qué? hombre! ¡Chile, Chile! Cuba. ¿A ver, ¡Chile, la, Chile, la, Chile, la, Chile la, mayoría de pero... la democracia más antigua de Sudamérica, Chile. Creo que la historia pero constitucionalmente siempre hemos estado más adelantados en ¿Pero qué ¿no? tiene que ver la democracia con los Estados ¡En este equipo! No, no, no, no, ¡En este equipo! No, ¡En este equipo! ¡En no, este no. equipo! Bueno, con buena voluntad, con buena la voluntad de la de la se puede acoplar, ¿eh? ¿Qué? No seamos tal igual ¡No, no, a no! no sí. ¡La buena, bueno, bueno, venga! ¡Venga, venga! no os desaniméis, Sí, si queremos a Chile, ¿Va? ¿Qué hacemos? ¿Chile? ¿Nos jugamos con Chile? Pues venga, hemos dicho que qué tiene que ver la democracia con los derechos de las mujeres Sí. Ecuador, bueno. Ecuador. ¡Epa! ¿qué Ecuador. Lepa. Que corte. Porque <risa> <risa> <risa> Chile y democracia. <risa> vale. Está claro que la democracia no es para todo el mundo. Una sorpresa. No vale ensañar. sorpresa qué equivocado. Miren la penitencia, pero no vale. Vamos a pensarlo. Es que hemos supuesto, razonablemente... Que si no, que si es razonablemente, pero no. Hay muchas sorpresas. Yo me ensaño. Yo me ensayo. Incidio muchísimo, es muy bueno, lo que apunta ella de que la democracia, los derechos y la libertad, nada que ver. No tiene por qué No, nada que ver. Es más, democracia es una falacia, es decir, es falso, porque el pueblo no tiene poder, es falso. Bueno, de pura por... falsedad. A... <risa> es, es de... A y no, no, en Grecia a... es otra cosa. Las pequeñas asambleas y así todo, y así todo, y así todo, y así todo. En Grecia, en Grecia no esa pasa, democracia, puede, no así todo, cambiar. esa pequeña, esa democracia no. griega de la Grecia antigua, que en la que por comunidades, por barrios, se reunían las asambleas, al final el que decidía quién era, quién no dejo de ¿Eh? o sea, Las decisiones importantes <risa> de tanta asamblea, de tanta democracia, sí. de tanto rigorismo en el pueblo, sí. al final, ¿quién decidía qué cosa? Por ejemplo, ¿quién iba a la guerra? ¿Cuándo? ¿Cómo se iba a la guerra? ¿Para hacer negocio? ¿O qué había...? ¿Quién? ¿Esas asambleas? ¿El pueblo? no. ¡Ah! Luego, democracia es falso, de pura falsedad, este, ese término. No tiene realidad. Es una eh, utopía, es un pensamiento... Bueno, yo, me, yo, me conformaría, utopía. yo me conformaría con decir que es algo difícil de conseguir. Bien. Vale. vale. Que no sean tan... A, ¿a, quién? ¿A quién le ¿Sí? sí. Volvemos en Bueno, Niños, niñas, niños Se acabó el creer. Estaba maestra hablando con una compañera Me he puesto vehemente, sí, Bajo, bajo, bajo Que siguen los equipos Gemma está con nosotras Es verdad, aquí que por Aquí por el resto que todo si os he dado una pista, minoría, no ya sabes, las minorías <risa> no pueden en la democracia. Yeah, las minorías tampoco, vale. Venga, este yo no ¿Para qué es esto? ¿Tú me hacer un 6? Ah, vale. ¿Qué que le dicho? ¿Qué mil ha dicho? ¿Qué ¿Qué eh, Fida, ¿no? Fida Calo, cultura. Vamos vora. a ver si es accesible esto. A ver si es de, de triple oye la letra. No, pregunta, ¿eh? no lo es. No lo es, no vale. ¿Cultura cuál es? La morada. No, yo no distingo colores, a otra cosa. Pues, o sea, decirme. No, no. Sí, la sigla. La, la, la, la, la, la quinta. ¿Qué pone esa? esa? La quinta, sí. La pone CU dentro del triángulo. Vale. Nombra una de las dos profesiones de una. Bis Vincerizo, Lady Towbridge, pareja de Radcliffe Hall, desde aproximadamente 1915 hasta su muerte. Que nombremos qué? Una de las dos profesiones. Una de las dos. Una de las dos. Artista. Médica. Cultura, cultura, un poco de arte, por Dios. Cultura. cultura ¿Maestra? ¿Por aquí alguien dice maestra? Yo soy matemática. Yo digo que artista. Si decimos dos, para ver Larry, si es alguna de esas dos o como. Lady Trowbridge. Una, tiene, ¿no? Una para ver si es una. una de las dos. ¿Nombra una de Escritura. las dos? Escritura. Una de las dos, ¿no? Porque decimos dos y además una de esas dos de las dos ¿Qué son. Es una de las dos. ¿En qué, siglo? ¿En qué siglo? Venga, eh, Desde en 1915, 1915, 1915, 1915 hasta su muerte. Escritora. Venga, una, una, una puede ser escritora. No, que solo puedo decir solo uno, no. dejáis dos? y dejáis dos. Venga, que sí. Sí, profesiones, y estamos en cultura. ¿Escritora, por aquí que ¿Y algo, artista? No tiene más El primer pues pues yo diría científica vamos, es historia. Sí. Pero él nos puede entrar muchas cosas. Científica, vale, qué entra mucho. Científica y escritora. Centífica de escritora. Eh? ¿Cuál? Científica y escritora. Los dos palos, ¿Qué? no la tocamos. Oh, estupendo. Muy bien, a estamos a contentas. Escultora y traductora. Ay, Ay, sí, qué bueno. Sí, sabéis mucho. Escultora. Escultora y traductora. Como a lo mejor sí las que parece, ¿no? es seguro que todos Bueno, lo pues sí. Ah, pues para dos... Ah, ¿Sí? si a dos, tres. Guay. ¿Seis o seis? ¿Morado o naranja? Morado uh, ¿El uh morado qué es? Venga, el morado. Venga. ¿En qué ciudad vive desde 2004 la artista, música y performance estadounidense Lidia Lunch? Uh, ¿En qué ciudad? ¿En qué ciudad Ahora, ciudad ciudad del mundo visible. entero? ¡Ni tres, ¿En tres opciones. Bueno, es estadounidense. ¿En qué ciudad vive, vive desde 2004 la artista, música y performance estadounidense Lidia Lunch? En Barcelona. En Barcelona, sí, yo... No me gustaría. Berlín. Barcelona. Venga, Detroit. No. ¿Barcelona? ¿Sí? ¿Barcelona? Barcelona. ¿Sí? ¿Barcelona? Venga, sí, Barcelona. Ah, Ay, sí, ahí. Sí, ahí. Sí, eso, bueno, sí, atrás. Has, pues otros eh, son cuatro. Venga, Un seis son cuatro. Un seis son cuatro. Sí, ¿no? Que si no lo cambiara, pues sí, No, A no, no, no, no, no, Claro, claro. Si sí, haces ¿Todo? así, te toca dar dos. otra vez? Sí, sí. sí porque bueno, habíamos dicho bueno, que entrábamos, ¿no? Si ah, bueno, sí, bueno, sí, ¿sí, entras, dos, dos, sí, si entras, si entras, sí. Ahí otra vez. Encuentras que en una vez te toca los besitos. Claro, claro. Vale, vale, vale. Así. Si entras, entras. No podemos hacerlo luego un puente. Uno. Bien, ahí, lo estaba intentando. A ver. ¿Las mujeres indígenas de qué territorio de América se agrupan en la organización guanaleru? Una organización que se llama guanaleru, sí, con las tribus. Guana-len. Guananís... Sí que tú eres nuestro. tú eres nuestro equipo. ¿sí? Bueno, pero puede pensar. ¿Praís? ¿Praís, ¿no? país, sí. Las mujeres indígenas, ¿de qué territorio de América? Ah, ¿qué de territorio. De la organización Territorio de América. Una... ¿Cómo, ¿Cómo zona? No El sé, la pista no, es, es una región, o sea, ¿ver? no corresponde a un país. ¿Un en país. Sí. Vale. Y creo que he dicho bastante, de hecho. la Amazonía. La Amazonía, a ver. Sí. <risa> La <risa> Amazon. ¡Bien! Yeah. Yeah. Se la merecen. ¿En han contestado mogollón ¿Qué, <risa> ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Eh? No, es que si no aquí no. no. Claro. Ahí tenéis. Y, ¿Y qué hacéis con, con ella? Pues la tenéis. Y ¿Y Cuando tengáis todas, pues vais para el centro. Vale. Y si acabamos el juego antes, pues que más tenga, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué creéis son? Tienen que tener. Apoyarse. Pues volvéis a tirar. Es verdad. No tiene poquitos? No tiene, pero hemos dicho que vamos a hacerles. Que hemos vuelto a la vida, les vamos a. Mejorando el juego, ¿eh? No tenía un. Se que era la el y en la cobra agotado Se les las ha agotado el juego. No Totalmente a la, la, la sangre cocida tienen que volver a editarlo. Decían la que lo iban va a hacer en septiembre, se así, se así, en septiembre. Se así, se así que las mejoras se seguramente se que las hacen. Sí, esto. es que mola. ¿Cuál? Que se ha agotado robado. el juego. Sí, hay que proponérselo. Pues pro, propone esto pues para que el nuevo sea mejor todavía. Vale, perfecto. Muy bien. Buena idea. Sí, porque mola tenerlas más aquí. Sí, mola. Sí, mola. Sí, lo habíamos dicho el otro día. ¿Qué profesión? Tienen Madre Superiora, Rata de Callejón, Estiércol, Perdida y Víbora, las cinco protagonistas de la película de Pedro Almodóvar, Entre Tinieblas: Monjas. Monjas. Monjas. Vamos, no sabe nada. ¿eh? no No sí. le he visto. No le No le he visto. No he visto. No No le he visto. No le he No tengo ni he No le he visto. No No he visto. No sé Entonces, sí, por eso pues sería una de una gallina con unas Ah, pues a, a lo mejor eres un cacho, pero la floja. Pues tenemos que leer, no, no sí, te sí, voy a, voy a, a la género ah, género ¿tienes? tienes, vale. ¿A qué género musical pertenece la cantante palestina Safa Arapillat? Eh, Rapera. ¿A qué género musical? Por ahí anda menos un poco rap, trap, Hip Rap hip bueno, no. Oye, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Pues no, a qué no, no, no, no, no, no, no, no, Para acá no, Nombre una de las dos disciplinas en las que destacó, especialmente en la británica, Marie Somerville, conocida como la reina de las ciencias del siglo XIX. Una de las dos disciplinas. La reina de las ciencias del siglo XIX. Disciplinas científicas del siglo XIX. Nombre a una de las dos disciplinas. ¿Cómo se la pintura? De... De... Dos como ellos. Dos como de... ella. Matemáticas sí es comida. Sí, sí, sí. ¿Y aceptaremos alguna? ¿Qué época es ¿Sí? comida? Podemos decir sí, dos, ¿no? Vale. Sí, claro. Dos, claro, claro. Esto es para aprender, ¿no? Medicina. Medicina dice por aquí, matemáticas. Medicina y matemáticas. si es una de las dos, la damos por guardar. Sí, claro. Matemáticas y astronomía. Bueno, no, eh, no. bueno muy mira. bien, ¿eh? Hola, tiramos. un tres. Sí, Que y me sí. sí. ¿Qué ¿Qué sí. No sí. me quedo sí. un paralelo. No, Abajo los ¿Qué no, sí. los no, ah, claro. Yo tampoco claro. debería, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cuatro. Pues a, a, a mí los bueno los dos. A los dos. Bueno, si para a acercarnos a eso, sí. ¿Cinco? Mira, ya estáis. El otro, ¿no? No, pero no, el otro. No, no, no, claro. Ah, no es aquí? Sí. sí claro. pero ya ver, ya, ya ver, tienen ese. Ah, sí, perdón, perdón, perdón, perdón. Bueno, es para hacerlo seguir ¿El otro? En qué ciudad del estado español se celebró en dos mil catorce el festival deportivo transfeminista y autogestionado Transfémines? sí, Transfémines. no, <risa> trans, trans, trans, no sé. trans, trans, TransfemiFest. Ah, TransfemiFest. ¿En qué ciudad? TransfemiFest es por en, en el 2014... Sí, sí. pues, sí, sí, no, no, <tru> <tru> <tru> <tru> Barcelona. Barcelona. ¿Dices tú, no, Valencia. ¿Barcelona o Valencia? Sí, es que es o Valencia. Pero yo en el 14 no. me suena más a mí que... A mí no me suena, de nada. Me suena mucho por No, es otro equipo, ¿no? Es otro equipo. No, equipo. es otro equipo. Barcelona ah, o... O Valencia Barcelona hablaban en catalán o Es que hablaban en catalán. En pues es que no hemos, ahora, hablan, hablan. Ahora, hemos barcelona sí, sí, barcelona Sí, sí, Ha habido miedo yo creo lo de antes. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Mira, volver. Menos ¡Vamos, Ah, vale. Sí. Venga, venga. Es verdad. Se nos ha ido a Ana. Oye, pero al final es entrar, Me acabo de dar cuenta. ¿De qué? morao! Se nos ha ido a Ana. A ver, a ver. ¿A qué edad comenzó a pintar la granjera estadounidense de Anna, Anna Mar Robertson Moses, adoptada abuela Moses, 70, 80 o 90 años? Está o sea, es bueno, sí, ¿No? Sí, decir de de entre los entre los 70 y los 90. O sea, rondando por 90. 80 ¿no? 80 no, ahí, tío. 90. 90. Sí, ella dice sí, es que 90. Sería algo que sorprende, ¿no? ¿Sería algo que Mira, 90. 90, 80. Sí, yo 80, 80, 80 y 90, hoy por Dios. Estamos aquí 10 años arriba abajo, ¿eh? Una razonable 80. Por eso yo creo que no va a ser. Sí, pero es que ah. no razonable a nosotros. Claro, eso sí 70, que es democrático, sí por ejemplo. <risa> <risa> es que a ver, si ¿70? Poco, eh. ¿90? La ¿Lo ¿sí? de 90 has leído hace poco? No sé, no sé. Nadie. Yo lo de 90. Facebook o por ahí. 90, 90. Yo estoy entre 70 y 90, es que uno de los No, Yo estoy entreído en oír. Claro, claro. 90. 90 Los Otros tres. 90. 90. No, pero los de 80 estáis convencidos con si el 90? 90? Sí, es que es No, es que es ¿No 90? 90. nos estamos jugando, nada. También lo digo, ¿eh? No... Es un falsito, ¿eh? Bueno, es un falsito. Bueno, ah, eso... sí, sí, sí. ¿No, ¿no venías con el 90. 90? Sí, sí. ¿Sí? ¿A finales 90? Con... 90. 90. 90. ¿90? ¿70? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Oye! no, no, no, ¿Quién era? Mar, ¿Madre Moses? ¿Hermana Moses? ¿Cómo era? ¿Hermana? ¿Hermana o madre Moses? Madre Moussa. Madre, Moussa. Abuela, abuela, abuela Moses. Oja, que hice a abuela, que hice abuela años años. No, y no, claro... Es no, que ha salido alguien en la tele no hace mucho... No, Mira, ahora también me tuto era abuela, porque era no, mis 80 90. Tatarabuela. la abuela... Sí, pero se vio que. El famoso que tiene un museo. Perdona, que yo paso acá. Alberto, en la dirección de Alberto. que tiene un museo. No podía parar de reír cuando veía. Es que se dio cuenta de la otra. Nombra una de las dos políticas que fueron diputadas durante la Segunda República y que estaban en contra del voto femenino por considerar que este era eminentemente conservador. ¿En contra? ¿En contra? ¿Qué será? ¿Quién? Sí. No, no, no, no es la pero lee le le la otra. no, no, sí, la, ¿Quién fue la otra estaban sí, en lo cierto sí sí que luego les dieron, sí, sí, sí porque efectivamente claro, iba, agua, agua, agua. las mujeres votaron lo que les dijo Pero no, no, no, no, no es un ¿Eh? claro, no eh, argumento para estar en contra claro eso no es argumento para estar para en contra vamos a ver hacer el en la predicción no no para tomar la medida no era el momento de tomarla para tomar la medida porque iba a pasar lo que esto y pasó Claro, pero el que pase no quiere decir que no puedan votar, que vamos voten a quien claro, quieran. Pero Victoria King no estaba en pero contra de votos estaba en contra de mi en ese momento. Claro, pero ahí estás condicionando el voto. lo puedes votar la mujer no, cuando no, vota, quizás a ti te A ver, pero si tratamos de avanzar y de avanzar en libertades políticas. ¿De quién? De las mujeres, De las mujeres, ¿no? Es que así lo que hizo fue atrasar. Claro, pero en contra de los derechos de las mujeres, que no, no podían no, votar. No, no, Ahí están hasta dónde. dejo votar solo no si, puede, si, me, si me gusta sí, lo que votas. Pero en este punto y en este asunto no se puede ser muy textual. No, pero, pero No, para no seas, bueno, o sea, para, para entenderlo. No, claro. me, no me explico, para madura. entenderlo, a mí me costó mucho porque yo pensaba como tú y dije, pero bueno, vamos a ver. Y tuve que darle mucha, y muchas lecturas y muchas vueltas, hasta que al final he entendido que no era el momento y que, efectivamente, no por eso las mujeres adquirieron más libertad. Todo lo contrario. Sino que pasó. Que se reafirmó que las mujeres dependían tanto de los hombres que votaron lo que dijeron sus maridos. Y no es mi teléfono. Bueno, es igual. Y, y, y, y por, lo tanto, por lo tanto, lo que se sí evidenció... Es que la mujer no tenía autonomía, no estaba preparada. Sí, pero es que la, la autonomía sí, no, la la la mujer, no estaba preparada <risa> para meterse en política. Sí, pero hay, que no hay que ver el contexto histórico. No, ahora lo vemos. No, pero en el cualquier contexto, a mí ahora mismo, en, en cualquier contexto, yo, no, no, pero pero mi libertad, aunque a ti no te guste la libertad. O sea, en pero cualquier es que contexto. No? Sí. Y no. es la única sí, manera, es ejerciendo, esto sí. de caminar, saliendo y caminando. Sí, que sí estaba a favor de un hermanino, pero consideraba que ese no era el momento, pero sí estaba a favor, ¿qué pasa? Sí, Pero da o sea, igual. ¿Votaste en, no, no, no, no, no? en contra? No, no, no. Había, no? No, no. había, había, había primero efectivo. que educaran a las mujeres que tuvieran esa libertad. Y cuando tuvieran la libertad para votar, las franquillas opinaran de sí, la verdad. Sí, ¿Sí entonces pues, nunca no. no, no, no, vamos, vamos a votar. Pues déjenme que lo piden que nunca la vamos a votar. No, vida no, vida no, vida no. Cuidado, no, cuidado. Es que este es había que hacer ¿qué? un, ¿Qué? un ¿qué? trabajo previo. Claro. Sí, bueno. Yo... vale, para mí... Para alguien que... Tienen que ir a la gente para yo decía ahora mismo... Y ahora que me he hecho mayor no lo digo. No, no yo no estoy. No, mejor, no. no pero ver, ver, es, es lo mismo por lo que en la Revolución Francesa no votaban los, los campesinos. Claro, solo votaban claro. una vez el clero. Claro. Pues eso. Bien pues que... eso. No, no. Es la misma razón. Lo entendemos y no claro. claro, vamos a estar de acuerdo. Claro. No, el no, es. Que no es que no lo entendamos, quiero decir, claro. no penséis sí. igual bueno, que estas pensaban bueno, eso, dicho, es que no He lo dicho lo que no votaba al pueblo. he dicho no dejaba votar el pueblo, que es claro. diferente. Claro. Es que no estamos de acuerdo. Sí. Venga, tiramos. Que, <ríe> que, <ríe> que <ríe> lo estamos viendo, lógicamente, muy desde nuestra Tira, realidad, sí. <ríe> desde nuestro momento, pero también... Hay que intentar situarse en aquel momento. Sí. Pues si pues, pues, pues, se estaba abajo. jugando en aquel momento la dos, la y la dos, la con la qué. Yo creo que, que no no no no no no no no no personales Político, claro. personales sobre... de pues oh, si quieres es de, no. es de, ah, bueno, esas personas es? es en sí. concreto esas dos mujeres es en cuerpos. concreto no no no no, no eran no. los intereses personales no no, no era no no era la no, no, de que querían que hubiera una porque que, que era idea que la política que que se sobrepusiese sobre otra ¿no? Y para eso y eso era más importante que el hecho de que todo el mundo pudiera ejercer su libertad no, Está lo contrario, no, contrario. no. No, no, bueno, no, no, criticadas, no, no, sé. no, no, o sea, no, no, no, no, voto femenino y pensar, no, eh, bueno, esto el voto femenino no, solo postergarlo postergarlo para para momento en el que ya estén preparadas. Porque no, no, no, no, no, no, no, no, era no, a no, no, no, no, no, no, Era, no, no, no, muy, muy no, no, no, no, de, de, de no, no, que. Había que dar unos pasos, solucionar unos temas. estaba en una situación de la república, en una y situación muy concreta, delante entonces de los había que salvar los ese momento. Claro, no, no, es no, y eso lo es no estaba, y, claro. y era, bueno, No, pero no, no intento imponer. No, no, bueno, esto es tu visión, que yo respeto no, no, que de hecho, yo, se reputis, reputis seguro que no es así, pero hay la Y así es Ana. Nos está hundido, nos ha hundido. Y, los ni otros ni femenino, femenino, poder, ¿eh? y el voto femenino perdió el poder radio ni el lucero. O sea, fue contraproducente para los intereses de la religión… Sí, pero no la la la la la la sí, la de las, las sí, mujeres que sintieron que tenían derecho y eran iguales. Independientemente de ese derecho. que ahí. En aquel momento lo que se jugaba. si no vamos a estar vamos a jugar. Es que es eso. Bueno, es un debate que ya la verdad ya le da una. Sí, sí, sí, ya está. Ya está, apuntado. Momento publicidad. Momento publicidad que nos vamos. Que nos vamos. Y además tenéis la cosa más tranquila. ¿Qué ha pasado en mi ausencia? El 8 de octubre corremos por Siria. Hay carteles aquí para que los pongáis donde queráis. Os, llevar, os lleváis. Y ayudáis en la difusión. Ahora, vale. Y luego vale. que os inscribáis, porque además este año hemos cambiado el color, es azul, favorece un montón. Y, y hay que comprar camisetas y correr o pasear, porque es vale impor guay Importante: o sea. este año va a haber dos carreras: va a haber una carrera de adultos y otra carrera que va a ser una locura de niños. Y niñas, Antes, y niñas. Y niñas. Bueno, vale. niños y niñas. Ah, niñas y niños. Eh, ahí todos. Todo entonces, entonces va a ser una movida, pero va a estar bien. Antes de la de adultos, eh, habrá uno de niñas y niños. Os esperamos a todos. Y a todas. Me voy antes de que me piquéis. Gracias. Vale, Rosa, ¿no? Sí, el mundo. La ¿La tiene la tiene ¿Cuál, ¿Eh, cuál es? ¿Rosa ¿En la es? ¿En qué consiste la osteoporosis? Circunstancia asociada a la menopausia. ¿En qué consiste la osteoporosis? ¿Circunstancia asociada a la menopausia? ósea, qué consiste la y 1, 2, 3, 4, verde rosa. o rosa. Se lo da bien rosa. No, Nos faltan todas. no. Como si tuviera ratones. Ah, pues vamos a comer. Adiós. masculinas luego. que puede traducirse por camionera luego. Butch. No sé cómo se pronuncia, pero... <risa> <risa> <risa> sí. Y se lee como sí. o sea, Se, dice, se lee así. escribe así, Butch. Me Pero ¿No? eso, ¿no es algo de... Un... charcutero o algo así? Sí, chacutero. Bachero. Y pongo ya sé. Bueno, Vamos a un quesito, vamos a un quesito. Sí, sí. ¿Ese qué es? ¿Derechos? ¿Verdad? ¿Esa qué es? ¿Categorías? Derechos. derechos ah. ¿Qué es el techo de cristal? Oh, Creo que es como de la gala, ¿La explicación. Ya, sí. cortando. Es <risa> como el espacio simbólico del que sí. no pueden pasar las Más mujeres. mujeres. Bueno, entonces, Laboralmente ¿Qué? es que no sé... imposibilidad de abstención ascensión la profesional la laboral. <risa> no, no, no. A, hay no, un pronombre es? que no ha dicho, seguro. Eso es, vamos, no, no, de, no es. No, no? es no, no. ¿Cómo lo explica ahí? Eh, la limitación velada del ascenso laboral de las mujeres en el interior de las organizaciones. No ha dicho velada, entonces no... ¿En no. Que damos el pelo. damos el pelo? Es simbolismo. Bueno, bueno, chavalada. No. Ahí tenés. ¿Tenemos ¿Quién es? Parte de ah, vale. Giro. hemos cogido, las fáciles. Sí, sí. Claro. Pero bueno, es que es, <risa> es para animar a esta. Para luego, luego. Gente. Es para luego. Es para luego. Es luego. ¿Qué ¿Qué es este ¿Cómo se vende? O? Cinco. cinco. Bueno, queda? ya no queda. Está agotado. Pero tres, cuatro, sí, saben a la No, es, no, esa no es. Si ah, nos queréis encontrar a nuestras propias. A esta misma. Sí, para coger. No Tenemos aquí estos A diar. Le saltamos la cosa. Bueno, de la partida. Para jugar y aprender ah, juntas. Lo hemos hecho, Uno, uh, cinco. Y cinco, como era. Entras, entras dentro y luego Puedes hacerlo pues ¿no? enhorabuena. <risa> Pero pues hecho no. en, en Facebook, no, Facebook no, el, el cartel anunciado, eh... ¿no? No, no Naranja, no, naranja. No, no, un, dos, tres, cuatro. No, tienen varias gráficas. para cuando lo anunciaron. Nos quedamos aquí. En esta naranja. La réplica del un juego de Aquí dados? No, no sé cómo a habéis Pero hecho la, la cuenta ahora. Cinco. Cinco. No ah, sí. era... vale, vale, vale. Uno, dos, tres, cuatro, eran cinco. Sí. Sí. Ah, bueno. Pues aquí. O naranja, naranja. Pues venga, va, naranja. Eh, ah, no, que no es naranja, cantabria. que es cantabria. ¿En qué danza tradicional guerrera se inspiró la socialista cántabra Matilde de la Torre para la famosa baila de idio?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 Cantabros, de Cantabros, Cantabros... Yo vengo de Guadalajara, de Ángeles Hueses. Y <risa> la mujer de arriba, de, de otro lado, la de Guadalajara. La la tengo ahí la mía <risa> ilustrada de, de Cantabria, vamos a ver La mía ilustrada de Cantabria la tengo, vamos La mía ilustrada de Cantabria se puede haber inspirado en... Danza de las lanzas. Ah, todo el mundo. De dos, pero de dos. De dos, pero de dos. De dos, pero de dos. Claro, que hecho con no no bueno, no. Venga, ah, vamos. otra vez con un un poco turismo. Vamos a hacer turismo. Venga, vamos a Venga, turismo. ¿A este? ¿O a qué? A los Nada, no vamos a hacer trampas. Vamos ahí donde con Simón, ¿no? Sí. Venga, vamos con las. La Simona. Verde. ¿En qué deporte logró la estadounidense Billie Jean King que los torneos ofreciesen el mismo premio económico a las mujeres que a los hombres? ¿Qué deporte? Tenis. tenis. tenis. Pero qué campeón. Tenis han dicho no. por aquí y es súper rápido. Sí, hoy día todavía no lo hay. ¿Qué A ver, sí, ¿qué? A sí. Otra sí. vez. Espera, ¿qué, sí, qué deporte logró la estadounidense no? Billy Jim bueno que los torneos ofreciesen el mismo En un torneo determinado puede decirse, pero hoy día mucho más grande. Pero, bueno, la mí no me ha querido... A mí no A me había A A mí no me me Seguro no no no A ver, atletismo y tenis hay aquí. el atletismo muera. Ale. Pues qué cuál? No, <risa> tenemos Pues decimos dos. No Dos. dos. Tenis. Wow, okay. ¿Eh? Era la niña pija. ¿Es que era tenis, era tenis. Tenis? ¿A la tenis? Pero, pero, De la alta sociedad. Era, no, que lo estaba leyendo. Ah, pero, <risa> que la ha abierto de los Estados Unidos de 1973 fue el primero en hacerlo. <risa> no te vayas, que dijiste tenis. No te <risa> <risa> Conciencia no, no, no, social, era... Con Pero es que hay muchas cosas que antes pasaban... Conciencia social... Hombre, mira, mete el cuadro... De sus contactos... Yo consigo, que hace ruido... como la Turquía, eso no está Turquía también... Que hace cuatro días... Ya no ganaba torneos... Millie James... Ah, se que lo digo a Michael Jackson... Es ¿En qué país latinoamericano nació Lady Pink? Artista de graffiti eh, afincado en Nueva York y tres opciones: oh, Argentina, Venezuela o Ecuador. ¿Qué piensa la primera Argentina. Argentina? La muchacha Lady Pink. ¿Cómo decir dos? Argentina. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Creo que cuando hay opciones tres. <risa> ¿Lady Pink? <risa> ¿Y esa qué hace? ¿Qué ha hace? Al <risa> sí, <gracias. A> graffiti. <risa> De Argentina, Argentina, ¿os gusta Argentina? No, sé, sí, sí. Pero, pero, sí, que no suena Venga, pues Argentina, que nos gusta. ¿O Ecuador? Ecuador. Oye, Ecuador. Ecuador sí, a, eh, a ver, no sé. No sé. No es No sé. No sé. el sé. No sé. es sé. No sé. No sé. No No sé. No sé. es sé. No sé. No sé. No No No sé. No Ay, tiro. Sí, Estoy en, en, en, en el, el... Ya, ya no. tengo que mirar que es de tu vida. Ah, que es de tu vida. que es de tu vida. que de tu vida. que que sacar ¿Cuál ah, es la obra más famosa de Donna Haragay? toca un clásico de la teoría queer. ¿Qué? La obra más famosa. ¿Qué? ¿De la teoría queer? Sí. ¿Cuál es la obra más famosa de Dona Haragay? Considerado un clásico de la teoría. Lo puedes buscar en el sistema. Pues será Priscila Reina del desierto. No, no. Por ejemplo, lo que me suena a mí un poco así. No, No, no, no. el no, no, no. Es no. Pues di otra. Si ves desde aquí la H, me dices... No, pero eso no... No Sí, si la ves, sí. No lo sé. Pues no sé. esa es no sé. la de Lucila, si no hay otro. Manifiesto y Manifiesto Manifieste y no le iba a decir nunca. A la aquí, sí. a la tira! Que te pilla y cerclele el lado. Sí, dos, dos, dos. ¡Dados! ¿Un uno, ¿no? ¡Uy! Pues ¡Casi, no, bueno. eh! Vos, ¡Dados! Otra vez. ¡Dados, sí! ¡Dados! ¡Dados! ¡Dados! ¡Dados! Naranja o el verde aquel, no? Sí. Claro, sí. Sí, nos qué, da igual, qué, da igual. vamos muy no bien, vamos vamos bien, bien. Todo, estamos de de en la todo. estamos fuertes en todo sea No, Cantabria nos las inventamos, son las Vale, Nos van a intercaladas blancas Y cuando estamos en la de Cantabria sí donde queráis chicas, quién las mueve ¿Qué más nos Venga Naranja para simbol la ¿Cuál fue la <larandro lire> primera editorial feminista del Estado fundada en Barcelona en 1978? <toseolate> Cinderella. <tosejuna> bueno, las pillas que se tiran pedos están <atraves> ahí. Ah, que es la naranja, No, no, no. no <risa> ¿Con, qué ficticio, ¿Con, qué ¿Con qué nombre ficticio se conoció a la joven salvadoreña con lupus y embarazada de un feto anencefálico, anencefálico a la que se le impedía abortar? Beatriz, Mari... Hombre, sí. Beatriz Marisa o Luisa. Aquí <risa> tres opciones! De, de <risa> ¿Y va en serio que es Beatriz o, Maris, o Marisa o Luisa? Luisa. ¿Con qué nombre ficticio se ah, conoció ficticio, ¿eh? a la joven salvadoreña con lupus y embarazada de un feto? Salvadoreñas, en Salvador hay muchas Luisas. Muchas Luisas. Venga, Beatria. muchas Luisas, ¿no? Venga, Beatria. Luisa. Beatriz. Ni con opciones tú. No no no no No, no, no, no, no, ¡Hala! ¡Hala! ¡Lo loco! Pues de, Venga, va. En pocas, en pocas, en pocas de Cantabria, por ejemplo. ¡Uy, uy, de... uy! ¡Siempre les tocan las fáciles! ¡Te has ido sí, y no nada! Oye, chupada, ¿eh? Voy. ¿Qué canción.? ¡Qué mira, uy. Quesito, quesito. Uy. ¿Qué canción popularizada en 1956? No, por Elvis Presley. ¿Eh? Había grabado cuatro años antes con gran éxito la cantante negra Big Mama Tonton. Ay, una de Elvis, pues... Una de muy famosa. Pretty Woman. Yo la de escuchado. Y desde el Los mitos Suena más... Sí, ¿sí? ¿sí? ¿Han ¿Puedes dicho, canción dicho canción famosa? Poníamos Tiene que ser sí, muy famosa no, el mular. No. No. El rock de la cárcel no queda para Bingo. Porque era una, no. mujer era una cantante negra, ¿no? La que cantó. La verdad de la cárcel parece que no es. Lock Me Tender parece buena opción. Sí, Lock Me Tender parece buena opción. Yo debería ser más. No, no soy fans de ellos. Lock Me no sé decirlo bien en inglés, pero esas, es, es? Hound dog. No, Hound dog, ah, ah, no, vale. Cantando no, con eh. Isabel. se escribe? <risa> es? no, no, eh, no, se, se como, Elvis. H, <risa> H, como que la como H, que? H, O que... te lo Estáis esta gemada esta pregunta estaba por ahí tenía te podría haber dicho hubiera dicho un rock and roll pero sabías que poner la de Big Mama que era de la cantante esta sabías eso sabía que había alguna por ahí pero no sabía que era esta pero sí hubiera elegido un rock and roll ella esta es ella Big Mama La Big habremos ido claro todas las mismas o sea, la, de la... Sí, sí, sí, Yo me voy a ir. despedir. Muy bueno, nada, pues, hasta otro día. Solo eh, decir una última cosa que espero que no os ofenda, aunque pueda perecer. Confirmo una vez más que no sé por qué extraña razón mi causa. No encajo con el feminismo habitual. Veas, Ustedes tres que representan al feminismo cántabro. Y vengo a diferentes feminismos o estamentos feministas de la ciudad. Me ha pasado habitualmente. Sé por qué, pero no os lo voy a contar aquí porque sería muy extenso y muy largo. De todas formas, gracias por Seguimos en la lucha. Adiós. Bueno, Venga, de, de todas maneras, ¿no? la, la discusión ¿no? del fondo femenino no tiene nada que ver con el feminismo. Era una cuestión ¿sí? ideológica. Sí, ideológica. No, no tiene nada que ver con Gracias. Venga, hasta Eh Vais con vosotros ahora, ¿no? Eh, sí, nos toca. Un dos. Sí, nos toca. <risa> sí, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué saco? Dos. Vale. Bueno es que yo soy de unos altos, yo ya no más, que hacer un paso muro. Nos vamos un rato de la zona, pero si estáis dando toda la vuelta está. Sí, porque lo nuestro es viajar, para conocer, para informaros, el proceso. Proceso. Proceso. Un poco de proceso, por favor. ¿Qué feminista y esclava liberada, primera mujer negra en ganar un juicio a un hombre en 1828, tiene un nombre que significa Verdad Viajera? No, no esa no. no. Verdad Viajera. Pues, pues en inglés. ¿Verdad Viajera? ¿Verdad Viajera? ¿Verdad Viajera? Eh, ¿Verdad Viajera? Soy don Javier. No, y, y la verdad, pues no es la verdad. ¿eh? ¿Es verdad? ¿En ¿En su verdad? verdad viajera? Sí, true. True, true, true, true. <risa> true trip, true trip, True trip, true trip. Traveler, traveler, true traveler. True trip, wow, travel. Es que no va a ser en inglés, ¿a Que true, true, true travel, no. sojourner truth. Mm -hmm. Sojourner. Sojourner ah. truth. ¿Y sojourners son... no, ah, qué se dice a los ingleses? Journal claro. es viajero, que en francés. Sí, se de de es que estamos en inglés. Ah, estábamos enseñados con inglés, claro. Ha nah. Pues no, no hemos acertado, ¿eh? <ríe> no es otro digo, ¿eh? Sí, es verdad, ya hicimos dos cosas, En francés y en inglés. <risa> ¿Verdad o no? Bueno, a ver, nos podemos estar ya de. ¿Te compramos un quesito sí. de verdad? No. Mientras charlando hablando, ahorita. No, Estamos no. cerca. ¿Teís las preguntas por ahí? Ah, yo. Era enamorada, ¿no? Dale vuelta a Eva. ¿Cómo? ¿Qué te ah, no ¿Esa de ahí? No, ah. se, no se ven, ¿eh? Bueno, ¿qué cantante estadounidense popularizó en 1983 la canción Girls Just Want to Have fun? Oh, eh. No, <risa> <¿Sin de> <risa> No, eso es... No, eso es... No, eso la No, es... No, eso es... No, eso No, No, No, sí, pero no estaba consensuada. Es que es exquisita. Esa canción le la canción. Sí, sí, sí. una foto de un cartel buenísimo con el título de ese tema que es Girls just wanna have fun. Fundamental. human rights. Es guapísimo. Es un tejido. Yo lo tengo como tejido, ese cartel. Es muy bueno. Esta es esa colega de... Canta, canta, Ay, es que no me acuerdo ahora del estudio que hizo. Ah, es guapísima. Una <risa> éxito, <Jolís>, ¿verdad? <Sí>. <risa> <risa> me muero mucho esta. Esta, ¡Hala! <risa> <Esa, Augusto. risa> ahora sí, tío. Ahora. Sí, sí. ¿Qué <risa> Que es, <ríe> que es, que es academia, ¿Qué es? Academia. Wey, academia wey. que había leído, academia yo, leído. ¿qué es. Según Emma Goldman, las mujeres no siempre debían mantener la boca cerrada y otra parte de su anatomía abierta. ¿Cuál? Según Emma Goldman, las mujeres no siempre debían mantener la boca cerrada y otra parte de su anatomía abierta. Los ojos, oídos. Yo diría oídos. Sí, sí, ojos, oídos es lo que, si boca, los que van si tiene que mantener la boca abierta, yo ¿No diría <risa> no. No hay tantas cosas no, no, para abrir, no, no, ¿eh? Bueno, bueno, se no me ocurre. Yo diría vale. ojos. Ha dicho ojos? No, pero no cerrar, no, dice mantener. No siempre la boca abierta. A ver, que las mujeres ¿No, sé no siempre debían mantener la boca ah, cerrada ahí. y otra parte de su anatomía abierta. No ¿Cuál? siempre abierta. Ah, no siempre abierta laχada. No, no, no. No siempre abierta. No, ojos, no, no, pues, no. Puede... Ah, siempre abierta. No, no, porque no, no, no, no es no, ¿No? no, no. no, no. no, no eso. A... Dice: Las ¿No? mujeres no siempre debían mantener la boca cerrada y otra parte de su anatomía abierta. ¿Cuál? Está el Yo estoy encendiendo, se o sea, yo, ¿cómo te tienen que tener abierta o boca de Los ojos. Yo he dicho las piernas. Yo he dicho las piernas. Pero a ver, piernas, venga. brazos. Ah, digo brazos. Piernas y brazos, nos dejamos dos opciones. No, sí, pues ojos y piernas. Yo digo así, oído. Porque los ojos abiertos, las piernas a veces dependen. No, no sé, es que me, me hablando de, es que me. Hablando de la primera opción siendo una boca, la otra tiene que ser los ojos o los oídos, pienso yo. No, pero no, pero. No. No, es que no, yo pienso yo, que soy es que la, de la, que la que pregunta. pregunta. Yo, es que yo, yo no soy la mejor. Pero una cosa que tienen generalmente abierto que no deberían tenerlo siempre abierto. Te digo los brazos. Es que es la parte evidente, por eso no. Bueno, yo creo que tenéis que elegir hablar. Podemos decir dos, nos han dicho dos. Sí, o sea, decís los dos brazos, ¿no? Piernas y brazos. Decimos piernas y brazos. Decimos piernas y brazos. El útero. ¡No! La gente de piernas y por ahí, imagina, y vais. No siempre abierto. No siempre abierto. Claro, pero bien. ¿Estás de No siempre abierto. ¿Que las leen. Casi las lee ahora. Salud, bueno, bueno, ha profundizado la ha hecho mucho, que mucho. El... Tú, control, que... Yo soy me los, claro estarían ahí pregunta? ¿Qué? que ¿Eh? no, no, bueno, es que te la tercera lo ha dicho en 70 ahí ¿En qué museo madrileño han acabado los fondos de la Biblioteca de Mujeres creada por Marisa Mediavilla Herreros en 1985? O 65, no sí, Yo es que no, yo no la, en la, sea, ¿qué? ¿Qué? la sé. Yo sí me la sé. Sí, por eso no la digo. Alguna... ¿Por qué te a jugar? Porque creo que me la no, sé, no, pero, pero si la digo sí, tenía que darme la salida y que no ya, me la sí. sé. Porque claro, claro, creo, creo que es más. el museo, no sé decirlo bien, pero. Es el museo, ¿Es el museo no, del vestuario o del traje. De traje el traje? Sí. ¿El ¿Museo del traje? Sí. ¡Dios, muerte y dinero! ¡Muerte y del premio! ¡Muerte y del premio! El premio! Ahí estamos, la entierro! del premio! Eh, eh. Y ahora hay que jugar sin vida pago horas y horas. No, no, no, no. no, no, no, no. Estoy muerto memoria. No, no, no, no. Bueno. ¡Ay, es chiquitina! Venga. Vamos a ver. Venga, tío, tío, tío que no, no, soy uno de los grandes. No, yo soy de grandes. Es verdad. Dos, pues venga, uno, sí, dos, tres, cuatro, cinco. Nada. Venga. Bueno, un tres, no, Me tres, medias ahí. Bueno, venga. Ahora ya para donde quieras. Venga, seguimos dando. A tope, a partir de aquí a tope. Eso no, es. A tope. No, los verdes, con los verdes vuelves a tirar. Sí. Una nueva, no, nueva. No. Pregunta. ¿Cómo se define la asunción equitativa por parte de hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y oportunidades asociados al ámbito del cuidado de la familia y de lo doméstico? Con responsabilidad, sí. No, no me lo acerques, No, es más, más ¿Clara vamos? Yo, a mí es que la ha contestado tan convencida. No, bueno, no, no, no, no, no por eso no. no me... Pero, él, pero él, tiene, ¿tiene él? lógica. Vale, venga. Claro que sí, sí, mm. sí, viene ahí, es. Sí, sí. sí, sí. sí. Quesito. se sí, a <risa> Ah, no, que es que ahora empezamos a coger cada vez. Así se le el juego. hice? Justo Dos. Venga, ahí, ahí, ahí, buah, estamos fuertes, venga. Uy. ¡A han dicho que, que un un cinco, un A un dos. Por uy. you did. Verde, venga, adivinamos, vamos a tirar, vamos no a tirar. Además de trabajar sobre la intersección entre género y raza, ¿qué tema aborda principalmente la antropóloga Rita Laura Segato en su obra y activismo? Además de género y raza, o ah, sea, que además de género y raza. ¿Qué otro río. tema aborda principalmente la antropóloga clase. Rita Laura Segato? Clase, sí, o... clase, o, o, sí, la puscada y ¿no? Sí, y vale? Clase. ¿Clase? ¿No? no, la violencia y su representación. Ah, ¿mhm? ¿sí? hubiese ¿tú? dicho también. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Rita Segato. ¿Rita Segato? Sí. ¿De dónde es? De Ecuador. No. ¿Cómo Yo Pero. voy bebé a Tergman de Ecuador! No, no me acuerdo. Es que estaba estado hace poquito en Madrid. No, no. Pero, pero de país de países ah, latinoamericanos. Latinoamericano, sí. Con un 1 nos vale, pues ¿eh? Con un uno nos vale. Uh -huh. pues un 3. Vale. Uh -huh. un tres. Bueno. Más, el rosa, el rosa, que aquí alguien que se de cuerpos. <risa> <¿Qué> de Cuerpos. <risa> no vale tres especialistas. ¿Sí? Ahí, a ver, ¿en qué disciplina de motor Sandra Vaya. Gómez se ha posicionado? el <risa> Sí que <risa> ¿En qué disciplina de motor Sandra Gómez se ha posicionado como una de las deportistas más premiadas en los campeonatos españoles y mundiales? ¿Y eso es del de... cuerpo? La rosa, ¿De, ¿no? Deporte. Sí, sí, sí, deporte? Si no, no, no, es que no dijiste no deportes, entonces. No sé, de Hablo no, de, de moto, sí, sí, no de moto pero ¿cuál? Si sí, quieren sí, no. Pero... Ah, Premios ¿Ah, de nacionales de moto, e internacionales. de motor? ¿De motor? Entonces, ¿qué ¿Moto? disciplina de motor? ¿Un sí. coche o un coche o, ¿O, ¿O, o, o, o motos. Moto? Lo que pasa <risa> que es <risa> que tienes <una risa> <una de la risa> disciplina <risa> completa. no ¿Pensé? aquí Ya, <risa> pero no, pero no. No, pero es a nivel mundial son sí, todos hombres. No, no, sí, sí, no, no. había una mujer. Sí, había una clase. ¿El coche o el moto? Era moto. Entonces, moto. Pero una moto de una cilindrada. Yo siempre no. Sí. MotoGP es pequeña. Es la, no, no es, no, es la máxima. Es la primera. Es de pero no moto moto a moto moto moto moto moto moto moto moto moto Ah, moto moto ¿Motos moto moto moto no moto No <tío> a moto cómo <¿Tío>? se llama? Sandra. no <tío> no <tío> no <tío> no, <tío> no. <tío> no la calle. Sí, el derecho, no. No, no nada, nada. Sí, podemos, Ángel. Hay que tener muy bien. confianza. ¿Qué? Sí, sí. sí. sí. sí. ¿Con qué nombre artístico era conocido el activista feminista y drag queen Enrique Hinojosa Vázquez, fallecido en abril del 2016? Eh, ah, eh, ah, Sagay sí, li, eh, Lili. Li. Li. Carmen Tú. No puedes jugar. Sí, es? que sí, no. puede sí, sí. sí, sí. Está sí, ¿no? claro, sí. Pero está súper actualizado, claro. Pero es que la pues carrera ya, no, no sí. claro. Pero no pensaba que habían hecho preguntas sí. hasta. Sí. A la cuenta sí. no, no, de Sandra no. y Lilia, a mí me parece está, que no hace nada, vamos Sí, 2016, pero que no hace nada. Acaba de decir abril del 2016. Hombre, Sandra y Joder, pues ya ha pasado un año. Sí, sí. sí, sí. mundo Sí, pero pues es que ah, está... Bueno. Yo creo no que me hicieron... No, un... verde. no fue, fue después de las navidades. No llegó para las navidades. Las no las estaban ellas preocupadas porque no llegaban. No llegaban, ¿no? ya? No. ¿Fue en enero entonces oh, febrero. Oh, febrero. ¿O febrero, febrero, febrero. Febrero. Febrero. En mayo o en junio, anda ah, no, a mí. ¿Me toca? ¿Me ¿No? toca? ¿Qué? ¿No? ¿He venido? ¿Qué color? Verde. Verde oscuro. Ah, ¿de ¿Qué sitó? Sí. Sí. Sobre qué trata trataba el proyecto de investigación y posterior exposición Mujeres bajo sospecha, coordinado por Lucas Platero y Raquel Osborne. ¿Qué, qué, qué, qué, más, Sobre qué tán, trataba tán, tán, tán, el proyecto de investigación y posterior exposición Mujeres bajo sospecha, coordinado por Lucas Platero y Raquel Osborne. ¿Estáis en la academia? ¿No? ¿Eso es una pista o no? ¿Mujeres en, en las cárceles? Niños, sí. ¿Mujeres es? en la cárcel? ¿Esa es ah, la respuesta? Sí. sí, sí. sí, sí. ¿Sexualidad femenina bajo el franquismo? ¡Uff! Oh, oh, oh, no. Qué interesante sí. oh, eso, ¿no? Creo que también está el libro ahí. Puedes ahí lo que vamos a hacer. aquí... ¿Para cuándo lo no ha quedado? Ah, sí. Yo voy a dejar el libro que me estoy leyendo para no, la no, no, exposición. aparece en la exposición también? ¿Eh? No, mal. Sí. no, pero... Sí. Está guardada sí. la exposición. Ah, pues qué decir. Amarillo. No. Amarillo, sí, chicas. Amarillo. Los dejas y se meten en el cerebro, ¿no? Igual sí. no. ¿Cómo, ¿Cómo se no llamaba no sé la primera revista editada en Colombia en pro de la emancipación de las mujeres? Pues a saber la nombre de planos, una revista. Ecuador. Se ¿sí? no, no, no. llama Ecuador ah, porque emancipación. emancipación. Emancipate. Emancipate. Brujas. Bruit. ¿En dónde has dicho que era? Bueno, en Colombia. Podemos decir dos, ¿no? A ver. Eh, sí, claro. <risa> a ver quién dice el nombre de Mujeres de Inglés. Mm. Sencillo, que vende. Está. <risas> Venga, te lo compro, te lo compro. <risa> el rocío, editado por primera vez en mil ochocientos setenta Es que hemos ido tanto atrás. Madre mía. Uf, tremendo, eh. 850, ¿no? 1800. A ver si... ¿Podéis traer un ejemplar de eso? De la lista. Está ahí. Está aquí. Está aquí. Está ahí. Del Rocío, creo que tenéis aquí uno, ¿no? Y del otro no teníamos, no, era otra cosa. Tiramos. ¡Ah, que no hemos acertado! No, vaya. ¿Ah, sí? Esa es la segunda opción, eh, pero era esa. No, hay que variar un poquitín. No, hay que no, hay que usar del rosa. No, no, no Rosa, rosa. Sí, espera, pues, no, ah, no, no, no, no, espera. No y si vamos aquí que no tenemos bueno, el morado ni el, no el verde, el que el naranja si es yeah. que no tiene Pues ah, sí, es una opción sí, sí, sí, sí. sí, sí, es que Pues verde, ¿no? pues, ¿no? ah, es amarillo. El amarillo. Es que no, no sabía. ¿sí? amarillo. Amarillo. A ver. ¿Qué famoso filósofo ah, no, y matemático era el marido de la feminista, socialista y activista por el control de la natalidad de principios del siglo XX, Dora Black? Me tengo que saber el doble pues, es Miller. ¿Es ¿no? Esa me salió, me salió a mí también y dije: ¿Por qué, qué vosotros te matemáticas? A ver, repite, repite. ¿Qué famoso filósofo y matemático era el marido, el marido de la, de la, de la feminista? Todo lo que he hecho entre medias Dora Beltrán. Yo también. ¿Qué es lo que Nila? Me suena que es Miller. ¿No? Bertrand Russell. que sería Primo hermano. Dora Dora Black. Dora Black. Yo Uy, que es que no me entendió lo de tres, uno, tres. <risa> <risa> Marta de no es, no, es que ya dejando ir a Ya no me escucha, okay, eh. no, ver, no me, me escucha. Bueno, a ver, Marta. morado. Vamos a estar igual de Venga, morado. No a ver si... ¿Quién lee? Hey, sí. Yo por la cera. Yo mañana me, tra... me controlo abajo. <ríe> <chavadita. idos> Ay, mira, <risa> esto es muy bonita. ¿Qué vamos a cantar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué famosa cantante mexicano-española interpreta a Boom en la película de Almodóvar, Pepi, Lucy, Boom y otras chicas del montón? Ah, es cantante mexicano-española. Será malo, porque yo me toca. Eh, es, eh, es, es que es que Ya no me, me acuerdo de esa película. Alaska es mexicana. Olvido a por si acaso. Sí, bien. Venga, oh, vale. le ver qué sí tú? no, muy a aquí. Pues, no, Lo no, no, no, no, no, no, de Alaska es no, no, no, no, a no, la pregunta, o no, no, no, no, no, no, ¿A Alaska? ¿A Alaska? Ah. ¿A Alaska? Ah. Más no, lo único, no, lo mejor. Más pa, pues, se eh. único es que lo mejor para Nombra una de las actividades para para la que las mujeres casadas estaban obligadas hasta 1972 en el Estado Español a presentar la licencia marital. ¿No por Lo de ¿Para ¿Para la cuenta, por ejemplo. Eh, leo todas. Trabajar fuera de casa, ejercer el comercio, ocupar cargos públicos o, u obtener pasaporte. Pero claro, lo de la no cuenta pero era algo hasta qué año? lo bueno, bueno, tenía sí, sí, la... la cuenta también era no sí. Sí. creo que sí. A sí, mí sí. sí me suena también sí. que sí yo sí. creo que en el. Ah, por la que... ¿estamos de acuerdo? No, de que yo de acuerdo, ¿quién está de acuerdo? ¿de acuerdo? <risa> ¿Sí? No, no yo creo que de sí, 2008, pero esta 2008, es buena bueno. porque se puede revisar. Es otra cosa que se nos puede luego enviar, porque nosotros, yo creo que apunté otra que teníamos como una duda también, como de. Sí, De por qué no. A lo mejor tampoco se puede meter 500. Todas las. ¿Sabes? A ver, igual es una pregunta. como muy abierta. Claro. Pero eran tantas cosas que. A ver, comercio globalizaba el permiso de. Sí, pero el permiso para. La licencia. Residencia marital. O sea, sí. es que casados ya pero, pero no tenía cuenta, no tenía no, cuenta en el banco, sí. no podía tenerla. Pero teniendo un padre sí no podía. No, no. podría, no, no. La es cuenta la era cuenta de, cuenta del, del padre y... o del marido, ya claro, no, no, no podía, si podía el tenerla. Pues y... entonces no es válida. Pues claro. Es que igual la cuenta tenía que ser de un hombre. No, fácil que era ir a trabajar. Claro, tenía que estar a nombre de un hombre. Entonces estas cosas no, sí que eran suyas. No tenía que pedir permiso para tenerla porque no podía tenerla. No podía tenerla. ¡Ah, ah claro. es cierto! Vale, es el martillo de la pregunta es lo de la sí. No puede tenerla. ¿Y entonces era. No podía Tremos, tenerla, ¿no? no podía, yo creo que no la podía... Seguro Aunque que que tenía podía que estar tenerla. a nombre de un hombre y ella en segundo. Aquí no. sí que sí. sí. utilizarla pero A ver, que, sí. o lo a que, sea, que sea, no sé que sea Wikipedia. No no, no gustó en Google. Hasta 1981 las mujeres debían pedir permiso a su marido para poder trabajar, cobrar su salario, ejercer el comercio, abrir cuentas corrientes en bancos. Ah, pues eh, sí viene. Pues. Ahí pero como esto es para... hasta 80 pero 80 es? Eso el 80 y, y esto era el 70 el y. Sí. Sí. Pero esto no era hasta el 72. Pues más, de mi favor. El... Más oro, ¿por qué? Claro, porque entonces sea, hasta el 81 todavía no podían. ¿no? Sí, Antes sí, que, que entonces, que claro. Eso, Ah, claro, que se había. Es verdad. Es verdad. no no Es de ¿no? es no, no. se, ¡Se pudo! Es bueno Es así Es investiga más ¿no? ¿Diga, Es Es una hora somos dos, un grupo, pero ¿y por qué las unas dos qué nos pasa? Ah, nos pasa? ¿Qué nos es? <risa> ¿Qué <eso>? ¿Qué <risa> está pasando? Sí. Ojo, qué intriga no o sea, ¡Qué intriga tú, me quedaba ahí como. Pues uno pues, para acá o para acá. Sí. No, no tenemos ninguna. Para allá. ¿Para allá? Sí. No, sí, para allá nos tenemos, tenemos más cerca, Perfecto. Allá. A ver. ¿Qué elemento utilizado por las fuerzas de seguridad está fabricado con poliparafenileno-tereftalamida? Una fibra ¿Qué? creada por, en 1965 por la química polaco estadounidense Stephanie Kualek. ¿Repite por el Kualek? Es que no se sabe muy bien no, qué están podría. preguntando. Bueno, pero... ¿Qué elemento utilizado por las fuerzas de está seguridad sí, está fabricado, es fabricado con poliparafenileno tereftalamida. Mira, ¿cómo se llama? La que ¿La se llama? Que no? ¿La ¿Qué? A ver, ahí no la que Venga, vale. Va, va. Ha dicho chaleco antibalas. A ver, ¿qué dices tú? Repito. ¿Qué elemento utilizado por las fuerzas de seguridad está fabricado con un poliparafenileno, no sé qué, fibra creada? fibra, fibra, no es por nada. Gracias. Pues lo del chaleco este, sí. ¿no? Sí, el chaleco antiguo. ¿Y eso de sí. <risa> ¿La mujer esa que apellido ruso o qué? No, por o la, la coa co, ha, ha dicho. No, no, no, es, pues, por bueno, bueno sea, encantada hasta no, el la ah, al año, O sea, el año que viene, no, <risa> a la a la a la eh. a Sí, lo que necesitaremos aquí en otro lado. Por pero la bueno, en principio en el Face sale, si estáis un poco ahí pendientes. En casa de este. Les decimos que lo. ¿En qué Facebook? No, no, en el Facebook. Pero no, yo estoy itinerante con el juego. estoy itinerante. Veis por la calle y mira, siempre lo han metido en esta bolsa. No creo que mucha gente la tenga, ¿vale? la gente me la, me la mira mucho, ¿no? Soy me ha hecho así, digo bueno, te la enseño. Mi perfil es no, a ver, lo que lo que procuraré es algo que a ver, como al menos tantas cosas y tantas militancias y todo eso. Que pues compañeras de la Orágine, de la lo Libre, dice, y tal, sí, tal lo difundan Muy entre bien, las socias bien, y socios y de esa manera. O, o en general lo pongan en sus, como se dice, en el muro y esas cosas. Sí. Y es que eso no tengo. Vale, vale pero que seguiremos haciéndolo. Yo voy, voy a contactar con la gente de sí. Calizón también para, para hacerlo allí en el reino y eso. Es un el, el, reino. El, mm. el Para el cole, sí. Pero bueno, que aquí repetiremos también. que Vale, yo vivo aquí al lado, por, sí. por eso mi casa lo aquí. <risa> bueno, bien, gracias, gracias por venir. ¿eh? Sí. Espero que os haya gustado sí, sí. la idea y eso. Sí.